Cuanto extinto estés, que mal va sobre... Calle Halo. Ok. Un momento, que oigo allá. Los tiempos audio. tierra ya está. Halo. Si tu especie va a salvarse hay que aplaudir. Si tu ¡Halo! Va, te voy a caer encima de nuevo y esta vez sí vas a sufrir. Ya vi que no te gustan las viejitas, pero bonitas. Ahí está nuestro hogar. Ay, gracias ah, a Dios, bien, los amigos. Tremendo vida para salvar la vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Acusamos a nuestros dinosaurios? Porque vamos a contar. Sí, lo haré. Como venganza. Vámonos, rápido. Atención a todas, los dinosaurios en nuestro hogar. Recuerda, ese es el de los carnívoros pequeñas y los omnívoros y herbívoros. Pues yo digo que no puedes verlo, escucharlo rugido. Entonces, ¿lo viste? Ellos estaban atacando en nuestro estilo de vida y también a todo su paso. ¿Y quién hice ese ataque? Rudy, el cocodrilo blanco. Gord, el carnotauro de dos cuernos. Y aún hay en esta cosa un gigante que sea la realidad. Ellos se preguntarán por qué los tres ganívoros estaban cazando todo. Entonces, nombre es GIGANTOSAURIO. ¡Alto, alto, alto! ¡Un momento! Estamos hablando a gigantodosaurio. Todos se conocen. ¿Cuáles se cazando de las moscas? Y significa que son los herminos pequeños de las moscas. ¿Pero alguno se ¿me quejen con el Silencio, Bruno. <risa> sí, qué raro. <risa> se me queman los frijoles. ¡Adiós! Ahora, escúcheme. Los tres carnívoros estaban atacando desde los hermanos de mi mejor amigo, amigo Rick. Rick me contó todo lo que pasó. Cuando tres de los asesinos, como tres, estaba cazando de los herbívoros, carnívoros pequeños y otros, incluyendo de los hijos. Cuando llegan y dos carnívoros Estaba buscando en todo a su paso de más allá de la selva. Hace cuestiones de de la Tenemos venganza. ¡Tenemos venganza! ¡Sí! ¡Tres enemigos! ¡Deben pagar! ¡Ese era Sanosaurus! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¡Acaso, palos de distancia! ¡Aprecemos a los tres!